Uy, qué lugar tan bonito, deberíamos acabar por allá, ¿cierto? Esa vaca tan bonita, esa vaca tan bonita yo, ¿no? Espérenme, ¿cómo no, que no? Yo le colaboro con la que no que no? Eso, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿San cansados? No. ¿Qué pasa? No, lo vamos. Vamos. ya que ya vamos a llegar. Vamos. Vamos. Listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. All uh -huh.